Eh, hola gente, eh, hoy les presentaré o les, les enseñaré una forma de... De... No, no tengo guión, todo es improvisado. Les enseñaré una forma de... Salirse del mapa, vaya. Para... Vaya. Para saltarse la pelea de estos dos gigantes. Tendrían, de entrada, de entrada, bueno, primeramente tendrían que ser un bug que viene siendo el glitch del Striker. Tienen que apuntar y cuando estén a punto de apuntar, abren el inventario y cambian de arma. Eh, aquí les doy un ejemplo. ¿Y cómo saber si funcionó? el eh, Leon, Leon se moverá rápido. Como ven, pues se mueve rápido. ¿no? Ahora lo siguiente será dirigirse a las escaleras. Después harán dos veces. Dos veces se van a columpiar. Y, se, y no se preocupen, es normal esta animación. Y ya la segunda vez es la que les va a dar eh, la, oportunidad, la oportunidad de saltarse la pelea con los dos gigantes. Ya verán por qué. Y, y Acá hay... Disculpen, creo que era, creo que era tres. Anteriormente me salía con dos. ¿Ya Ah, ya, esperen, esperen, el cuerpo debe acercarse. Con paciencia, lentamente. No, no lo recordaba. Y listo. Así es como se pueden salir del mapa. Como ven, pues el mapa no se, se ve, se ve un poco diferente, ¿verdad? Aquí una vista completa del mapa. Y bueno, para saltarse la pelea solamente rodeenlo. Tienen que rodear la zona y llegar hasta la puerta de acá. Y aquí nomás... cosas. Y listo. Y así gente. Se pasa la pelea. Se salta la pelea de los dos gigantes. Espero y les haya gustado. Y bueno. Tenga un buen día. ¿no? Espero les sirva.